Bueno, eh, esta entrevista es Ana María Romero Llebra, poeta o poetisa, me da igual como quieras llamarle, para niños y adultos. Eh, bueno, Ana, cuéntanos algo sobre ti, una pequeña introducción. Pues eh, hay poco que introducir, efectivamente. Eh, soy escritora o intento ser una buena escritora, tanto para niños como para adultos. Y durante toda mi vida he dado clase, que es una de las cosas que también me han gustado mucho. Eh, estoy casada, tengo dos hijas, tengo un nieto, porque ya soy mayor, claro, y ese es el resumen de mi vida. Bueno, ¿y desde, desde cuándo empezaste a escribir, Ana? Bueno, pues la verdad es que empecé a escribir cuando era muy niña, porque yo fui una niña lectora en, en Madrid, donde yo nací, donde he vivido, Muchos años, pues eh, en, cuando yo era pequeña no había televisión, es decir, la televisión no había llegado a España, no existía. Recuerdo que cuando llegó la televisión a España, yo tenía 11 años, estaba en primero de bachillerato y fue todo un acontecimiento en Madrid porque la gente se quedaba en delante de los escaparates de las tiendas de electrodomésticos viendo cómo funcionaba aquel aparato. Pero a mí la verdad es que nunca me ha gustado demasiado la televisión. Fui una niña que crecí sin ella y iba al cine, iba al teatro, iba a los parques, me llevaban mis padres también a los museos y no sé, leía muchísimo cuando el tiempo era malo, no me podían sacar de paseo o no tenía amigos con los que jugar y tal, pues mi refugio eran los libros. Entonces yo creo que los niños que son lectores tienen siempre la tentación de escribir. Y yo recuerdo de haber escrito mis primeras poesías, que serían unos ripios horrorosos, claro, pues con 10 años o 11 años, cuando ya dominas un poco el lenguaje. Pero además eran poemas no al sitio donde vivía, Madrid. Tuve la suerte de que tenía unos abuelos que vivían en un pueblo de La Mancha y muchos veranos pasaba allí tiempo con ellos y veía las faenas del campo, aunque ellos no eran campesinos pero veía las faenas de la gente del campo, me iba por los trigales, veía cómo trillaban en la era, subía a un molino viejo que había, correteaba por allí con la bicicleta o andando, y todo eso me emocionaba muchísimo y, y sentí la necesidad de hacer poemas al río, a, a los cerros, a los trigos, a los campesinos, y fueron mis primeros poemas. Luego seguí escribiendo, sin publicar nada, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando, no sé, has escrito un poema con 10 años, cuando tienes 12 o 14 o 15, dices, vaya virga que escribía yo, y lo coges y lo arrugas y lo tiras. Y cuando tienes 15 años a lo mejor te gusta a un niño, le haces su poema precioso porque te parece que es el, la, la octava maravilla del mundo. Y cuando tienes 17 te das cuenta de que era un imbécil y arrugas el poema y lo tiras. Y así fui sucesivamente escribiendo y rompiendo hasta que me di cuenta de que lo que escribía valía la pena. Y entonces me decidí a publicar mi primer libro. Pero cuando yo me decidí a publicar mi primer libro, tenía... 40 años, o sea ah. que me lo pensé mucho ah, bueno, bueno, porque entonces. yo no quería que fuera mm, mm. una obra de la que no me arrepintiera. Entonces todavía tengo esperanzas. <risa> de mejor es. voy a lo conseguir publicar yo algo. Bueno, eh, Ana, y dinos, como tú fuiste una, una gran lectora, ¿qué libro recuerdas más de tu infancia? Pues la verdad es que eh, recuerdo bastantes, yo empecé lógicamente como todos los niños de entonces con los cuentos clásicos. Realmente eh, en los años 50, cuando yo era una niña, había en España muy poca literatura infantil. Leí los cuentos de Antonio de Antonio Robles, algunas historias de antoñita la Fantástica. Sí, yo también. Mm -hmm. Claro, pero todo esto después de haberme tragado los cuentos clásicos, Barba Azul, Blancanieves, Caperucita, en fin, todos los cuentos de Grimm, de Andersen y, y de Perro, que andaban por mi casa, porque a mi madre también le gustaban los cuentos y era un una ilusión que tenía el tener mi pequeña colección de cuentos en la habitación y no les importaba darme dinero para ellos. De todas maneras eran entonces baratísimos, los cuentos valían una peseta o una cincuenta. ¿Sabes una cosa, Ana? Ahora que has Dime. dicho Perrol, yo todavía me acuerdo cuando fui a clase contigo, porque como fui tu alumna, Todavía me acuerdo de Riquetel del Copete, del cuento. Ah, sí. sí efectivamente, <risa> quizás quizá fuera era también uno un de mis favoritos. Sí, la verdad es que luego de esos cuentos y de la literatura, eh, digamos, que había para niños, yo recuerdo que tuve uno de los primeros libros que publicó el Gorilla Fuertes. Me parece que era Canciones para Niños eh, en el año 54, 55, que lo publicó, que yo tendría, pues eso, unos nueve o diez años. Y supongo que se quedaría por casa y luego lo leerían mis, mis hermanas más pequeñas, pero de ahí me pasé a, ya a, a la literatura, digamos, más elevada. Leí las rimas de Becker porque me regaló un libro con las rimas de Becker mi tía Paquita. Me pasé a leer literatura francesa porque me gustaba mucho el francés y, y leía autores franceses en castellano, lógicamente. También y leí, leí, también y pues leí pues, contigo, que seguramente es uno de tus favoritos, La Letra de Montmoulin. La, efectivamente. La, la, letra la Letra de Montmoulin, de D, donde está la cabrita del señor Eso es lo que me Me acuerdo todavía de, de la. Y el lago de Angulasters. La leyenda de Ah, sí, las leyendas catalanas de la leyenda de Angulasters y la de la noche de San Juan. Exactamente. A mí todo lo que sea tradición, historia y, y leyendas y tal, siempre me ha entusiasmado porque las leyendas de Becker eh, me gustaron mucho también cuando las leí, que las leí después de las rimas, y es uno de los, de los libros y de los temas que he hecho leer a casi todos mis alumnos, que leyeran una leyenda de Becker, la, explicar, la explicaran en clase al día siguiente, que a lo mejor no contaran el final para motivar a los chicos a que buscaran en el libro el final de esa leyenda, y la verdad que es un autor que yo fue el primero que descubrí de los grandes, y para, para mí sigue siendo uno de los grandes poetas de, de, de, de toda la vida. Uh -huh, muy bien. Eh, a ver, Ana, ¿tú sabes exactamente cuántos libros llevas publicados? Pues mira, hasta, ver, los 50, el número. Hasta, hasta los 55 los estuve contando. Luego ya me aburrí. Porque además de algunos, se pueden hacer eh, reediciones o se les cambia la portada o se pasan a otra lengua. Bueno, no es que me hayan publicado en muchísimas lenguas, pero por ejemplo, algunos sí se han pasado al valenciano. En inglés ¿Y sí, tienes, claro, no te... sí que hay algo publicado porque lo he visto yo en internet. Pero yo te voy a decir más o menos cuántos llevas publicados: más de 70. Sí, sin contar, sin Entonces, contar reediciones. Es mucho, pues, ¿eh? Sé que para tengo, llenar sé una, que biblioteca. De... una biblioteca. <risa> una biblioteca. Sí, así la tengo, así la tengo de llenar. <risa> pero vamos, de los de poesía para adultos, eh, contando las plaquets que tienen a lo mejor 10 o 15 poemas, que no se puede considerar propiamente un libro, pero que sí si tienen una buena cantidad de poemas, pues puede que sean 12 o 12. Muy bien. El primero, ya te digo, salió en... Ya sabemos en el, que ahora, ahora ya sabemos que como has sido maestra, pues has escrito libros para niños y también para adultos. Eh, entonces, ¿qué, qué, géneros, ¿qué géneros literarios has tocado? así. Bueno, pues realmente yo empecé con la poesía de adultos. Aunque yo escribiera poemas de niña, esos eran poemas muy infantiles que lógicamente no se han publicado. Luego a lo mejor he retomado algunos temas porque me sigue gustando mucho los paisajes, he escrito eh, poemas eh, pensando en su publicación futura, pues mucho sobre la mancha, también mucho sobre el Bierzo, que es una tierra que también me gusta mucho, y en general cualquier paisaje o cualquier sitio que me emociona, pues me gusta geográficamente describirlo en poemas. Pero yo realmente empecé como poeta y además como poeta de adultos. Cuando yo me decidí a escribir para niños, ya tenía dos libros publicados para, para adultos. Y lo que pasa es que como daba clase, pues me gustaba enseñar a los niños poesías y me daba cuenta de que todos los cursos recurrían los mismos poetas porque eh, para niños se han escrito muchos poemas muy buenos, pero también se han escrito muchos poemas mal hechos, blandengues, y que tienen una temática demasiado ñoña para que los niños sientan la belleza de la poesía. Entonces lo que hice fue mmm, tratar de hacer mis propios poemas para dárselos a los niños. La verdad es que cuando empecé a publicar todo el mundo me decía Ah, claro, es que como tienes hijas, serán pequeñas y les has hecho los poemas a ellas. Y era es mentira. Cuando yo empecé a escribir poema para niños, mis hijas ya estaban en la universidad estudiando. Estaban las dos en Granada estudiando. A mí lo que me motivó a escribir para niños fue la relación con los niños, pero la de los del colegio, Muy no mis bien. hijas. Porque pues eran nada, mayores. Eh, te, te iba a preguntar cómo tu profesión de maestra ha influido en tu escritura, pero creo, así tú ya nos has dicho que es una escritura, además de una poesía un poco pedagógica también, ¿no? Bueno, eh, realmente yo, es algo que no me planteo, cuando yo escribo, eh, creo que la poesía es un lenguaje de sentimientos, y cuando yo escribo, tanto si escribo poesía de adultos como poesía infantil, lo que hago es plantear en un poema las emociones, eh, la ilusión o el dolor o, o las sensaciones que a mí me produce aquello de lo que estoy hablando, aquello de lo que estoy escribiendo. Y entonces eso es lo que plasmo. Es verdad que mucha gente me ha descubierto en poesías mías valores que yo ni siquiera me planteé que estuvieran allí, pero están. Yo creo que los valores, la ética, la moral que tiene una persona en su interior se trasluce a la fuerza en lo que escribe. Y en el caso de la poesía, con mucha más fuerza, puesto que la poesía es un lenguaje del mundo interior del poeta, de la persona que está escribiendo. En una novela puedes disimular más, inventarte personajes, hacer que unos sean buenos y otros malos, que unos hagan distintas cosas, pero la poesía es un reflejo de nuestra vida. La poesía es una palabra y una música que está en nuestro interior. Entonces, yo creo que cuando la escribo, trasluce de alguna manera lo que yo estoy sintiendo por ese árbol que estoy hablando de él o por esa persona que amo, o por esa, ese animalito que me da pena o que me da alegría. Esas pues es que He visto en algunas fichas de profesores que utilizan tus poemas en la clase que efectivamente transmites una serie de valores eh, a los niños y también eh, han analizado que tu poesía tiene un gran sentido musical. Sí, efectivamente, eso me lo ha dicho muchísima gente, pero yo creo que en general todos los poemas para niños tienen que tener interiormente esa musicalidad, porque muchas veces la manera de introducirles en los poemas es a través de la música. No solo que se los cantes, sino que los puedan acompañar con palmas, que los puedan acompañar con algún tipo de ritmo, para que ese ritmo interior que tiene la poesía les quede fijado. Yo creo que los niños, desde el momento que nacen, o incluso a lo mejor desde antes de nacer, si son capaces de percibir, cuando están en el vientre de la madre los latidos del corazón o el movimiento del ritmo de sus pasos y tal, los niños están predispuestos al ritmo. Y lo vemos en niños de pocos meses que les pones música y bailan, que son capaces de, de moverse al ritmo de unos sonidos. Y entonces yo creo que los niños en general están predispuestos para el ritmo de la poesía. Y es una pena que muchas veces no se les fomente ese ritmo interior que tienen los versos leyéndoselos o haciendo que los aprendan. Ana, en tus libros para niños eh, hay, hay personajes que son muy valientes, eh, arriesgados, princesas que, que, eh, que no son la típica princesa, sino que desafían un poco los roles no femeninos de los cuentos tradicionales. Y entonces, eh, ¿podríamos leer alguna cosa breve? sobre eh, algunos poemas, yo he marcado aquí algo, ¿te puedo leer algo de, de, de lo que... Claro, leemos... Algunos libros que tengo, tuyos? mira, por ejemplo, de este libro. Que es de Verdes Amigos. Verdes Amigos. Eh, las ilustraciones también son muy bonitas. Luego te preguntaré quiénes son tus ilustradores, que son muy buenos. La Mimosa, ¿lo leo, Ana? Sí, léelo. Venga, a ver. En la orilla del estanque la mimosa se desmaya y se desprenden sus flores desde el temblor de la rama. Con el viento de la tarde van y vienen, suben, bajan. Un cerco de oro define el borde donde se bañan. Y cuando serenamente se deslizan por el agua, los peces apresurados se acercan a saludarlas. Siempre hay un... Siempre hay un... Algo que hacen tus animales, tus, tus peces, tus ranas tus <ríe> en la naturaleza. Eh, luego aquí tienes de Mirando Escaparates, por ejemplo, eh, algo así muy breve que me gusta es la perfumería. También el olor ah. está en tus poemas, ¿no? La sensibilidad al olor. La perfumería. Frascos de colonias y perfumes. Esta es de Miriam Mirandos Caparates. Me gusta como hueles, de manera distinta. Es un aroma de hombre cabal y terminado. Un perfume de hierba, de trigo, de retama, de verano caliente, ceñido a mi cintura. Hueles como un torrente remansado en el musgo, como la primavera que estalla en los almendros. Hueles a la lluvia dócil cada vez que me ofreces un palpito de hiedra y esplendor de racimo. No me la leo entera, por si acaso. Este, este, bueno, mirando escaparates. Este es una pequeña escaparate. muestra de adultos, ¿no? De, de poemas para adultos. Mirando escaparates es un libro que tiene una. historia. Sí. historia muy muy graciosa. Pues dinos. Porque eh, fue la primera vez que yo me presenté a un premio importante de poesía. Uh -huh. eh, Mirando Escaparate ganó el premio de poesía de la Diputación de Guadalajara en el año 94 y se publicó en el 95. Pero la génesis de que se publicara ese libro fue muy curiosa. Yo había publicado ya varios libros de adultos en ediciones torremozas y conocía a un editor de Ediciones Libertarias, Antonio que siempre me estaba pidiendo un libro de poemas. Que todos se los das a Torremozas, que me tienes que dar alguno a mí, que yo quiero publicarte en mi índice de autores y tal y cual. Y cuando terminé mirando escaparates, dije, bueno, pues se lo voy a dar a Antonio, me lo publique él. Y le dije a, a mi marido que me hiciera copias del libro en su oficina de Endesa y en lugar de hacerme una, que era lo que yo necesitaba, me trajo cinco o seis copias del libro. Y claro, le mandé una a Antonio, el de la editorial, pero me quedé con las otras. Y a los pocos días me llegaron las bases del premio Ciudad de Guadalajara. Y como tenía el libro encuadernado y hecho varias veces, pues lo que hice fue mandar las copias que pedían y ganó el premio. <risa> Entonces, claro, me llamó Antonio, todo enfadado. Bueno, estaba contento porque había ganado yo el premio, pero me dice ahora... Ya no te puedo publicar el libro porque lo va a publicar la Diputación. Ahí lo pone, ahí la Diputación de Guadalajara. Efectivamente, es un libro, un libro muy que eh, la gente del jurado que estuve con ellos cuando fui a recoger el premio y tal. En el jurado estaba Víctor García de la Concha, que era el presidente de la Real Academia, estaba Carlos Murciano, Margarita Arroyo, había gente que yo admiraba mucho como escritores. Y me decían que es que el libro era muy original, porque está planteado como si fuera un paseo por la ciudad de Almería y dentro de, de ese paseo que das hay cosas que te llaman la atención en un escaparate. Entonces, en el poema que tú has leído, lo que me llama la atención del escaparate, que es una perfumería, pues son eh, las colonias, los perfumes que me recuerdan el olor de la persona que amo y con la que comparto mi vida, lógicamente. Bonito, me encanta. Eh, eh, tú naciste en Madrid, ahora vives en Almería y residiste en esa pequeña aldea de Orense, que Que, eres, ¿no? que creo que te has mencionado antes, y también en Andorra, en Teruel. Eh, ¿Sí? ha sido un gran cambio de paisajes ¿cómo te ha marcado el paisaje a la hora de escribir? el cambio de paisaje siempre de una manera maravillosa porque creo que el mundo en que vivimos pero incluso sin salir del mundo sin salir de España eh, tenemos la posibilidad de, de contemplar paisajes distintos de sentir diversas emociones y yo te puedo decir que casi casi no hay un paisaje que no me guste. Yo, por ejemplo, que era una niña de meseta madrileña, que toda la vida, pues, eh, si salía a jugar, salía acompañada de, de mi familia o de mis padres, si eh, jugaba con amigos, pues era en un parque, porque no te puedes poner en Madrid a jugar en mitad de la calle, porque te puede atropellar un coche o un autobús. Entonces, el, el hecho de algunos veranos ir a... a a la casa de mis abuelos, a Belmonte, en Cuenca, en La Mancha, a mí me dio una amplitud de miras extraordinarias para el paisaje. Porque, claro, en Madrid todo el paisaje, aunque vayas a la casa de campo o vayas al retiro, a sitios que hay naturaleza, no deja de ser un paisaje mistificado, preparado por el hombre. Y entonces, en, en los pueblos de La Mancha, donde yo iba, o concretamente en ese y otros que conocía de los alrededores, pues existía, existía la posibilidad de ver el paisaje tal y como era realmente y descubrir los campesinos, descubrir la vida rural de ese pueblo, los animales que había en un corral, los burros que tiraban de los carros y eso te acerca a un paisaje que vas conociendo y vas amando. Cuando me casé y me fui a vivir aquel año, la vida era totalmente distinta. El paisaje de, de aquella, aquella zona gallega era un paisaje verde, era un paisaje luminoso, con un río donde te podías bañar, donde las vacas pastaban en los prados, donde las montañas rodeaban aquel sitio donde vivíamos. Entonces te diste cuenta que, era, que Gereño, pues, Gereño era una isla entre montañas? Estábamos estados allí entre montañas. Sí, además... En uno de los poemas que hablaba yo de, de la casa de Quereño, recordándola, decía eso que estaban las montañas estaban veladas a veces como senos tapados por encajes de niebla, porque es que realmente esas montañas redondeadas de San Pedro de Trones, de la zona aquella, a veces la veías, pues eso, como, como unos senos de mujer tapados con encaje, con el encaje de la niebla yo veía realmente en, eso, en esa zona imágenes preciosas. Pero también las he visto en La Mancha, y las he visto en Andalucía, y las he visto en Extremadura, porque creo que eh, la naturaleza es hermosa en todos los sitios. Hay a quien le gusta más un paisaje verde, hay a quien le gusta más un paisaje llano, a otros les gustan las montañas. A mí es que me gustan todos, te lo digo en serio. Muy Cuando bien. me dicen que, que me imagine un paisaje, por ejemplo... Que cierre los ojos, imagino un paisaje, pues una vez me sale un paisaje del mar, con las rocas en la orilla y la arena de la playa. Otras veces me salen los campos de la mancha verdes, otras veces los campos de la mancha secos, otras veces, yo qué sé, un castillo en lo alto o un molino viejo. No sé, Es eh, la belleza del paisaje está, creo que, patente en todos los sitios. Y a mí me gusta muchísimo la naturaleza y me, me gustan muchísimo los paisajes. Y me gusta mucho lo que nos ofrece la naturaleza, los animales, las plantas. Por eso yo creo que escribí Verdes Amigos, del que tú has leído La Mimosa. Sí. Porque los dos primeros libros míos para niños fueron casi de animales, casi Ajá. todos. Hormiguita Negra y La Vaca la de Dos Indas, que las... la tengo aquí eran aquí de animales. Vamos a leer un poquito de La Hormiguita Negra, que me encanta. Tengo las dos ediciones. Tengo esta y esta, las dos. Qué sí, bien, claro la primer, Esa fue la primera edición La que hizo Escuela Española Esta. Que tiene las ilustraciones Muy bonitas, pero solo en blanco y negro Las ilustraciones Eran de Karim Schubert Y en las ilustraciones en blanco y negro Preciosas, todas hechas a plumilla la Entonces no se manejaba historia. El ordenador ni... La portada es colorida y una maravilla Sí, Sí, sí mm. Ese libro me hizo mucho es muy breve, la hormiguita negra. Hormiguita negra igual que el carbón. ¿Te has puesto morena de tomar el sol? Pues no, preguntona, te has equivocado. Me he puesto negra de trabajar tanto. <risa> es que me encanta. Es que tiene un ritmo y es, es una sabionda la hormiguita negra. <risa> Qué Es <bien. risa> como una respondona. Qué bonito. Eh, perdona, eh, hazme, estábamos hablando del paisaje. ¿Tienes algún poema que nos quieras leer, un, un trocito sobre algún paisaje tuyo que quieras leernos, ¿Algo que recuerdes? Hombre, pues, pues ahora mismo me pillas un poco así. Si quieres lo paro eh, y, y buscas y luego reanudamos. ¿Quieres o no? Lo que quieras, te busco alguno. No sé, eh, ahora mismo tengo un libro. Ya estamos grabando de nuevo. ¿Ya tienes el poema? Ahí. Sí. Enseñanos el libro por la portada. No, no, es un poema que está ahí sin publicar. Ah, está, sin está publicar? inédito. ¡Ay, qué bien. Pues entonces, está sin vaya. publicar. Léenoslo, eh, es que, ah, sí, no, sí. ¿Sabes lo que? Es un poema inédito, verás por qué, porque eh, el Instituto de Estudios Bercianos, un miembro del Instituto de Estudios Bercianos al que pertenezco, me aconsejó escri que escribiera un pero para el, sobre el Bierzo, con objeto de que me lo publicara el Instituto de Estudios Bercianos y se pudiera dar a los colegios para que conocieran las tierras y los sitios del Bierzo. Pero lo que ocurrió es que empezó la pandemia cuando yo tenía el libro terminado y como no hemos vuelto a Ponferrada, ni lo he mandado ni lo he podido presentar vale. en el Instituto. Pues entonces me no vas a dar una primicia. Lleva dos años en esta carpeta prácticamente terminado a sí. falta de alguna revisión. Con si acaso, pero vamos, está terminado. Hay poemas a pueblos, hay poemas a paisajes. Pues venga, leemos esa primicia. ¿Ya? Sí, sí, sí, lee ya. Mm, bueno, pues voy a leer un, un poema de una tierra que es el Bierzo, que está escrito pensando en, en, en la belleza que tiene para los niños de allí y para los mayores. Muy bien. Dice así, qué linda tierra es el villie, qué hermoso su recorrido cuando el sol de la mañana va dorando los caminos. Se escuchan las voces frescas del murmullo de los ríos bajando de las montañas a campos de regadío. Allí el agua va esparciendo el goce de su sol entre arboledas que arropan bellos pueblos escondidos, donde los pájaros cantan sus más elevados trinos y nobles piedras ofrecen su testimonio de siglos. Iglesias, castros, ermitas, torres, puentes y castillos son parte de nuestra historia en otros tiempos distintos. Por eso me gusta el Bierzo, porque siendo campesino sabe conservar la huella de la gloria que ha vivido. Ese es, qué bonito. Ahí estaba viendo yo los ríos eh, en las acequias, mi pueblo que está lleno de acequias, a la falda de, de, la, de la morrera que fue el en sabe Dios cuándo, <risa> del glaciar, en de esas, de esas del Viezo, al lado de Poferrado, sí. qué bonito. El castillo cerrada todo eso. Bueno, muy muy bien, muy bonito. el sí, del castillo también tengo alguno. algunos sí. sí. Pues ya. Y de la recogida de cerezas y en fin, de todo, ¿Todo, de todo lo bien. que hay. Por Me encantan las cerezas, cuando iba con mi abuela ahí a coger cerezas. Qué bien. Pues esta, este que tengo de tiempo de cerezas es de un niño que, que coge las cerezas con su abuelo. Pues esa soy yo. <risas> Muy bien, me encanta. Eh, Ana, eh, mmm, dime. Vamos a hablar un poco de... Bueno, la hormiguita negra quizás sea uno de los libros más famosos que hayas escrito. Está traducido al inglés. Pues mira, eh, sí, porque además... Perdona, te iba a decir que cuando yo mmm, escribí Hormiguita negra... Fue pensando en hacer unos poemas para los niños y se los daba a los niños de clase sin decirles que los había escrito yo y me llevaba a veces la sorpresa de que dándoles varios poemas, algunos incluso de Alberti o de Juan Ramón Jiménez y tal, les decía coger el que más os guste y lo copiáis en el cuaderno y le hacéis un dibujo y tal. Y me llevaba la sorpresa de que muchas veces elegían los míos de hormiguita negra y digo, bueno, no estarán tan mal si a los niños les gustan. Entonces, solo había en España dos editoriales que publicaran poesía. Fíjate, de todas las editoriales que había en España, solo había dos editoriales. Eh, Escuela Española, que fue donde lo publiqué, y Miñón en Valladolid. Ah, Escuela bien, Española bien. estaba en Madrid, Miñón en Valladolid. Sí, sí. Entonces lo que hice fue escribirlos a máquina, lógicamente, hacer eh, escribirlo dos veces, porque entonces, mm, te estoy hablando de, del año 80 y poco, yo no sé si habría fotocopiadoras o no, yo sé que en las primeras fotocopiadoras se hacían con ciclos tin para hacerlas en el colegio era muy complicado. O sea que yo tuve voy a escribir el libro dos veces y mandé un ejemplar a Miñón, a Valladolid, y mandé otro ejemplar a Escuela Española, a Madrid. De Miñón ni siquiera me contestaron ni me dijeron nada. O sea que no sé si les llegó el libro, lo tiraron a la basura <coughs> o qué pasó. Pero al cabo de un año me contestaron de Escuela Española diciendo que, que tenían el libro allí, entre otro montón de originales y que les gustó gustaba mucho que si estaba todavía libre, es decir, estaba sin publicar, me lo publicaban. Y entonces, claro, me puse contentísima, fui enseguida a Madrid para firmar el contrato y se publicó hormiguita Negra. Además, yo, eh, mi primer libro para niños, igual que el primero de adultos, que fue Isla de Bretema, pues me parecía que era pues casi como si hubiera tenido otro hijo, ¿no? Y entonces hicimos una gran fiesta en Almería para la presentación de, de Isla de Bretema en el año 85, pero en el 89 cuando salió Hormiguita Negra se hizo también una fiesta para niños extraordinaria. El ayuntamiento me ayudó en el sentido de que hicieron pegatinas para darle a todos los niños, globos, y fueron allí cantidad de niños a la presentación del libro y lo pasamos todos de maravilla. Los niños iban vestidos, sí. unos de hormiguitas, otros de saltamontes. Lo pasamos muy bien. Fue un gran, un gran estreno en la literatura infantil. Es curioso que un animal bueno tan es que diminuto es, de, es curioso que un animal tan diminuto y un poema tan pequeño se haya hecho tan famoso en todo el mundo. Pero bueno, pues sí, ¿tienes, sí, sí. Un, tienes un personaje que creo que te ha enamorado y que ha tirado de ti. Y ese es el pirata Pepe, porque le has dedicado por lo menos siete libros. A ver, cuéntanos algo no, de Pepe. Siete, no, cinco, cinco hay. Cinco, cinco pues no lo sé, el pirata Pepe, fíjate, fue una idea que se me ocurrió, unos versillos sobre un pirata. Lo de ponerle Pepe fue porque me parecía un nombre muy fácil de identificar por los niños. Normalmente los piratas, pues si son ingleses, se llaman de otra manera, incluso si son españoles, pues lo normal era ponerles eh, nombres de la época del Renacimiento o del siglo XVIII, ¿no? Pero sin embargo me pareció que Pepe era un nombre que, que iban a encontrar los niños muy asequible para ellos. Y puse el pirata Pepe y, y mandé el, el primer libro a la editorial SM les gustó y, y mm, al cabo de un tiempo resulta que yo recibía cartas de niños y en la editorial llamaban, como acaba el primer cuento del Pirata Pepe diciendo que el Pirata Pepe deja ya su barco y deja de ser pirata y se va a una isla con su novia, pues llamaban los niños a la editorial diciendo que qué pasaba con el Pirata Pepe en aquella isla, que si mm, se quedaba allí bueno. o tal. Total, que me ocurrió escribir en las nuevas aventuras del pirata Pepe, que ya vive en la isla, ha tenido tres hijos y vive allí muy feliz jugando a los piratas, no haciendo de pirata. Y como también tuvo mucho éxito, pues escribí después pues el Pirata Pepe y los animales, luego el Pirata Pepe y la princesa y el último el Pirata Pepe y la Tortuga, o sea que son cinco títulos. Ah, y ¿no yo que pensaba están... que eran siete, te habría añadido dos más que son los que te faltan por escribir entonces. <risa> <El> Pirata Pepe. <risa> pero vamos, yo creo que con cinco ya hay bastante. Bueno, ¿y por qué ha vuelto el memoriápodo? Pues ha vuelto el memoriápodo porque... Ese fue eh, cosa de la editorial. La verdad, yo escribí el Podó, además lo escribí, era casi mi primer libro de narrativa, yo me considero fundamentalmente poeta, me considero fundamentalmente poeta, pero no sé, había una historia que se me ocurrió de un niño que tenía muy mala memoria y había un animal mágico que le ayudaba y tal, y la verdad es que empecé a escribirlo. Y cuando lo empecé a escribir y lo estaba escribiendo, yo me reía mucho de las cosas que hacía el niño, de las cosas que hacía el memoriápodo. Y entonces pensé, bueno, es un libro divertido, eh, a lo mejor les gusta y lo publica porque los niños se van a divertir con él. Y tuve la suerte de que entonces vino por Almería un amigo mío, escritor muy bueno, que se llama Alfredo Gómez Cerdá, que ha escrito cientos de libros para niños, y se lo di a leer y le gustó dice hombre tienes que corregir alguna cosilla él me sugirió algunas cosas también dice pero es un libro precioso dice si, si no lo quieres publicar te quito la idea y lo publico yo, Ana, yo y creo, me habló de esa perdona yo creo que el libro del Memoriapodo está basado en mí cuando yo era pequeña porque se tenía una... <risa> <risa> Pero tú no tenías un bicho mágico como Santi, no tenías no, no, un bicho no, mágico como Santi. No, no lo tenía. En caso <risa> que, que, yo que sé, me habló precisamente Alfredo, me habló de la editorial donde se publicó, porque me dijo, mira, hay una editorial nueva, Dilar, que está ahora en Madrid, pero se van a trasladar a Castellón y tal, que nos ha pedido a escritores libros para iniciar su colección. Digo, hombre, pero si os han pedido libros escritores famosos, no voy a llegar yo, que soy novel en esto, aunque haya publicado ya poesía, y, y me van a publicar a mí. dice bueno, tú mándales el libro porque si les gusta, le, no creo que les importe que no hayas publicado nada todavía de narrativa. Y efectivamente, el libro les gustó, me contestaron enseguida, que les parecía un libro muy bonito y muy divertido para los niños, y salió el memoriápodo. Y durante muchos años funcionó muy bien, incluso en colegios de Madrid, yo hice muchos encuentros, uh -huh. Iba a Madrid y, y bueno y en otros sitios también se puso. Y entonces me dijeron, ¿por qué no escribes otra aventura más? Y, y se me ocurrió la de Vuelve el Memoriapodo. En Vuelve el Memoriapodo el protagonista es un, un señor mayor, un viejecito, que tiene tres nietos, sí y que tiene una especie de principio de Alzheimer y le han llevado a una residencia. Entonces, la trama, claro, no es solo la del abuelo, sino que los tres nietos con una amiga que tienen, pues organizan eh, mucho jaleo para poder ir a ver cuando los padres no les pueden llevar, quieren ir a la residencia a verle, pierden el autobús que les lleva. Hay una serie de aventuras también muy divertidas y también se editó y ha tenido buena acogida. Lo que pasa es que después me insistieron en que escribiera otra aventura y ya no me salió nada. Yo creo que el tema está agotado. Hombre, se podría hacer más, pero ya me centré en otras cosas y no he seguido. Pero el, el Memoriapodo es un personaje que le tengo muchísimo cariño porque es muy a los niños les encanta. Además, sí. iba a algunos colegios y, y yo creo que los niños pensaban que yo tenía un Memoriapodo en casa porque te hablaban sí. de él como si formara parte de tu familia. <risa> <risa> ¡Qué bueno! Los niños a veces se crean se creen, convierten en realidad con la fantasía, ¿no? su cabeza pues sí pero esa, esa es una ingenuidad y esa, es, mm. es precioso eso en los niños me ocurrió, de, de que se crean tus personajes mm. es que te da la sensación a veces cuando te preguntan cosas de que piensan que tienes los personajes en casa o escondidos debajo de la cama o en una mochila porque sí. los sienten como muy vivos y eso eh, quiere decir que se los creen que se los creen y que los, han formado parte de ellos, de su mundo interior, que es lo que pretende normalmente un escritor. Y para terminar con el temario de lo que has escrito para niños, ¿cómo son tus princesas? Bueno, mis princesas son unas princesas atípicas. De hecho, hay un libro que no lo tendrás en la lista porque lo escribí especialmente para la Federación de Esgrima de Almería, aunque no te lo creas. ¿Ah, sí? Sí, bueno. sí. Hay, hay, una, hay una Federación de Esgrima en Almería y conozco a la presidenta y tengo algún amigo que hace esgrima también en la federación. Y se les ocurrió la idea, la idea fue de ellos, de escribir un cuento para iniciar a los niños en el mundo de la esgrima a través de los cuentos. Normalmente a la esgrima mmm, van gente mayor, pero hay padres que quieren enunciar, iniciar a sus niños también en la esgrima y pensaron que para hacer propaganda de la esgrima y, y conseguir que los niños se interesaran por ella, que sería bonito plantearle la esgrima a los niños como un cuento, como una historia en la que se hable de la esgrima. Y ahí también... Eh, conectaron conmigo, me dijeron que se podía escribir un cuento para introducir a los niños en ese mundo de la esgrima y también hice lo mismo, buscan una princesa, una princesa que no tiene hermanos, eh, su padre ha muerto en una batalla, Él vive con su abuelo, que es el rey del, del país, pero el rey no quiere ni que haya soldados, ni que haya luchas, ni que haya... Mm, armas en su país ni nada porque quiere la paz sobre todo y mm, hay un señor de un país vecino digamos un noble o un rey de un país vecino que le desafía a un reto diciendo que, que quiere quedarse con su país y que luche con él metiste un putin en tu cuento sin darte cuenta <ríe> sí sí sí algo así algo así el caso es que la, cuando ve el problema la princesa, es decir, la nieta, eh, dice que ella va a luchar, que a ella no le importa, que, que ella va a luchar contra ese hombre ya que su abuelo no puede hacerlo y no hay soldados en el país ni nadie que sepa manejar las armas. Entonces ella, ayudada por un búho y por un dragón que está en el palacio, ahí la parte de fantasía, pues empieza a mirar libros de esgrima y aprende a manejar la espada. Y naturalmente, como en la esgrima van tapados totalmente, cubiertos de blanco con la careta y tal, pues vence al, al oponente, pero el oponente no sabe que es una mujer. Y solo cuando acaba la batalla, vamos, eh, sí. cuando acaba el lance de esgrima, pues se quita ella la careta y ve que es una muchacha la que le ha vencido. Y el cuento lo dejé ahí. Es decir, ella es la ganadora, pero no digo, ni si se enamora de él, ni si se casan, ni nada de eso. Lo que sí, traté de hacer ver que efectivamente una mujer pues puede desempeñar el mismo papel en la edad media o ahora que, que cualquier otro hombre. Y en La princesa aburrida también hice lo mismo, pero no es porque yo intente con ese, con ese cuento o con esa historia eh, hacerle ver a los niños eso, es que me sale así, porque realmente lo creo. Entonces cuando escribo un cuento de una princesa yo no puedo poner a princesa Doña Blandé que, que esté esperando que venga el príncipe azul a salvarle de que está encerrada en una torre, eso me parece una ridiculez. Yo creo que por eso también escribí el poemario del llanto de Penélope. Sí, que es realmente un, un ahora, poemario que la gente Ahora leeremos me lo ha lavado. del llanto Sí, la, pero este es un, un libro eh, que, que la gente lo ha lavado mucho, incluso se ha hecho una segunda edición de él porque los críticos lo pedían a la editorial. Normalmente de las ediciones, eh, o sea, de los libros para adultos de poesía no se suelen hacer ediciones ni segundas ni terceras, a menos que te llames, pues eso, Federico García Lorca o Rafael Alberti. Si no, se hace una edición y muchas veces lo hablaba con la editora y decía ¿por qué no reeditáis Isla de Bretema, que fue mi primer libro? Dice, mira, cuando quieras que te publiques un libro, tráenos uno nuevo, pero ya eh, lo que ya está publicado, pues no queremos y tal. Y sin embargo, de Isla de Bretema, o sea, del llanto de Penélope, y de Luminaria se han hecho segundas ediciones porque los críticos lo pedían. Y yo es que, mmm, pensando con mi mentalidad de mujer de este siglo, en la postura de Penélope, que Ulises se va a la guerra de Troya, que está 20 años sin saber nada de él, y que de repente aparece por allí, empieza a matar a los pretendientes y a volverse a considerar el dueño de, de, de la casa y del trono y de todo, yo decía, pero bueno, si Penélope era una reina, era una mujer culta, era una persona, sí, había sido fiel a, a, a Ulises, pero lo que no puede es el tío irse de rositas y ponerse tonto allí otra vez de machito después de 20 años sin hacerle ni caso. Entonces, el llanto de Penélope es, una, es un amor grande que tiene Penélope a su marido, pero también es una rebeldía ante la actitud de él, porque yo no lo podía entender de otra manera. Y entonces eso pues aflora a lo mejor en, en, en los libros que escribo para niños también. Es uno de mis libros favoritos, El llanto de Penélope, de poemas. Te leo la novela Lágrima, la novena Lágrima, un trocito. Hoy tampoco sí. has llegado. Lo fácil sería tenerte junto a mí, como al principio, gozando las texturas de tu cuerpo y morir en la entrega cada noche. Pero eso no sucede. Lo mío es marchitarse lentamente, esperar con la gris desesperanza en que se largará mi vida a solas preguntándome, amor, ¿dónde te encuentras? Solo voy a leer eso porque es que es tan profundo y me encanta tanto, pero es solo un aperitivo. Así sí, claro, me alegro eso. de que te guste. Ay, me encanta. Pues hace, me parece que fue hace eh. cinco años cuando se hizo la segunda edición y se ha votado también, no sé si harán una tercera o tendré que escribir otros. Mira, Ana, eh, vamos a hablar de tu poesía como para adultos. Eh, mm, vale. y ¿Cómo ha evolucionado la escritora poeta para adultos desde que, desde que publicaste en 1984? Eh, creo que fue entero para mí. Después publicaste en el 85, que es poema amoroso, Isla de Brecht, mano luego en el 91 sí. Cantos de Arcilla, también Horario de horario la Cultura. ¿Ese, ese año fuiste muy prolífera. Luego publicaste no, Mirando. No, ya te lo explicaré. Ah, vale. Luego en el 94 Mirando Escaparates <risa> y ya en el 98 El Llanto de Penélope y luego Luminaria en el 2004, pero luego de Luminaria hablamos un poquito más tarde. Eh, desde Entero para mí hasta El Llanto de Penélope ¿Cómo has evolucionado como escritora para adultos? Luego lo de Luminaria va a ir aparte. <risa> y te digo luego el porqué. Pues, eh, no te creas que he evolucionado tanto, ¿eh? No te creas que he evolucionado tanto. Mira, los, eh, los poemas de Entero para mí, yo es un libro que no lo considero representativo de mi poesía eh, actual, ni siquiera de la poesía de Isla de Bretema que se publicó un año después. Porque Entero para mí, eh, son una serie de poemas que yo tenía sueltos en mis carpetas, que casi todos eran de amistad sí. y de. hablando de, de los adolescentes y tal. Y, y ese se publicó en Almería y fue un libro para regalarle a los amigos que tenía aquí y, y a gente que estaba de alguna manera en el libro y que era significativa del libro. Pero yo no lo consideré nunca como un libro importante ni representativo, sino que eran unos poemas que a mí me daba pena que se quedaran inéditos por ahí. Unos estaban escritos en los años 70, otros estaban escritos un poco después, pero en el 84 decidí quitarlos del medio y publicarlos y fue un libro que regalé simplemente, o sea, no tuvo difusión comercial importante ni se lo metió en Almería y tal, y, y, y regalé por ahí algunos, y, pero no tenía ninguna trayectoria, fue cuando me tomé más en serio de la publicación fue cuando la editora de Torremoza se dirigió a mí porque ha ganado unos premios de poesía que no es que fueran excesivamente importantes, pero claro, yo quería tener la seguridad de que lo que estaba escribiendo era bueno y aunque era hoy una persona mayor, porque ya te digo que cuando salió el libro de Torremoza yo... Tenía ya, estaría a punto de, se, se hizo en mayo y yo cumplía los años, los 40 en, en octubre, o sea que tenía prácticamente 40 años cuando salió Isla de Bretema. Pero yo quería estar segura de que lo que estaba escribiendo de Isla de Bretema o lo que estaba escribiendo de, de otros poemas tenía calidad. Y entonces, eh, amparada en el anonimato, lógicamente, pues me presenté a algunos concursos y los gané. Eh, no es que los ganara todos, pero a lo mejor si me presenté a 10 pues gané siete o ocho. Y claro, eso, eh, Torremozas, es que había iniciado una colección de poesía de mujeres, estaba pendiente de, de la gente que iba ganando premios y se dirigieron a mí. Entonces, en, les dije que sí, que tenía muchos poemas hechos y que se los llevaba si querían. Y efectivamente, hice un viaje a Madrid, estuve con ellos en, en la editorial, y les gustó mucho el libro. Cambiaron un poco el orden de los poemas porque yo los poemas que tiene Isla de Bretema, dedicados a la muerte de mi padre, los había puesto al final y ellos dijeron que no, que se, esa parte del libro era hermosísima, tenía mucha fuerza y que debía de ir en el, en el centro del libro. Los poemas de amor anteriores, luego los de la, del dolor por la muerte de mi padre y luego otros poemas de amor al final con lo cual ellos hicieron más o menos la estructuración del libro, que yo había hecho de otra manera, porque yo pensaba poner los de mi padre al final, pero por lo demás les gustaron mucho y lo publicaron. Y también lo presentamos aquí en Almería en mayo del 85 con una gran fiesta que fue muy bonita también. Tuve la suerte de tener al autor del prólogo, que fue el profesor Mino en Madrid, Arturo Medina, en la, en la mesa conmigo a otro poeta amigo, luego unas niñas que tocaron el piano del conservatorio, poniendo música de fondo a los poemas. Fue una presentación muy bonita. Y bueno, ya después pues salió Cantos de Arcilla y, y Horario de la Hondura en el 91. Pero te decía que tenía que aclarártelo, porque Horario de la Hondura lo escribí muy rápido. O sea, tuve la idea del horario de un día de mi vida, desde que vas al colegio hasta que vuelves y las cosas que pasan a lo largo del día, de llegar a casa a comer, ir a ver una exposición, en fin, las pequeñas cosas. Y ese me salió muy fluido. Sin embargo, Cantos eh. de Arcilla tardé bastantes años en escribirlo. porque Mira, Tengo aquí una cosa de Horacio de la Honduras, que puedo leer un poquito. Las 7.30. Sí. Eh... La mañana lechosa nos penetra empapando el cristal de la ventana y nos llena la alcoba con su aviso. Amanece el mar gris, parado y triste, y las almas gaviotas y las altas gaviotas se nos pierden sin el espejo azul de cada día. Eso es de, se nota en el horario de la andura que es muy rápido, o sea, y además que es, se lee así como muy rápido también. Pero, en cantos de arcilla, Ana, te voy a hacer una pausita. Eh, cuando yo he leído este libro, me ha recordado tus dotes artísticas. Es muy físico, <risa> es muy físico, y muy erótico y muy físico. Es como cuando tú, cuando tú tocas la arcilla, el barro lo moldeas, que tienes esa sensación suave en las manos, de humedad también. Y tus poemas son muy eróticos en este libro. Te lo han dicho, ¿no? Bueno, tú ya lo sabes. Sí, sí, sí. Eh, eso dicen que soy erótica con un erotismo muy discutir, muy chido. Sí, exacto. Por ejemplo, deseo. Nos llenamos de sed con el encuentro. Brota desde la hondura ese tibio oleaje. Huracán de amapolas que busca su refugio en el zaguán mojado de la ofrenda. Me anegas con tus besos de dátiles maduros deslizando sin pausa sus racimos totalmente erótico. Me encanta. Este <risa> libro es una maravilla también. Además, pues, eh, eh, ese, ese fue un libro... ¿Eh? Cantos de que es un libro que tardé en escribir y en estructurar, porque no acababa de sentirlo como un libro redondo para publicarlo. Entonces fue un libro en el que trabajé muchos meses y mucho tiempo, yo diría que casi tres o cuatro años, y, y sin embargo, como surgió... ¿Eh? Eh, eh, después, Horario de la Hondura, y me lo publicaron enseguida, se juntó casi la publicación de uno con la del otro en el mismo año. Pero Cantos de Arcilla me había costado muchísimo más trabajo. Ese nota y, que hay una madurez intelectual muy grande en este libro. este libro se Sí, la indudablemente de... la hay. hombre Las eres... personas vamos madurando y vamos haciendo, eh, lo mismo que en una profesión maduras con la experiencia, pues, en, en lo que escribes también maduras con la experiencia. Pero mira, yo siempre tuve miedo de una cosa. Desde que empecé a escribir, desde que empecé a escribir en serio, claro, no cuando hacía poemas de con 10 años. Tenía miedo porque se lo había oído a muchísimos poetas que se arrepentían de sus primeros libros, porque decían que aquello no era su voz y que entonces imitaban a algún poeta que les gustaba, buscaban a lo mejor metáforas que ya se habían usado, porque no se les ocurría otra cosa, y, y había oído decir muchas veces a poetas consagrados que sus primeros libros no eran significativos para ellos. Y entonces yo lo que quería es que mis libros fueran significativos siempre para mí. Y yo te aseguro que ahora mismo, eh, si volviera a editar mis libros, los dejaría exactamente igual que están. Es decir, no cambiaría Bien. una coma de ningún libro de los que he escrito para adultos, porque me, me gustan sí. ya desde el momento que concebí. Sí. Es ¿Y como cuando, cuando tienes marinas, un niño, ¿no? Como cuando tienes un niño, como sea, como salga sí, el niño. Sí, como <risa> sea, efectivamente. Pero tienes que estar segura, hombre, como madre no lo puedes saber hasta que el niño no nace, pero como autor Sí tienes que estar segura de que lo que estás escribiendo vale la pena. Y yo era la seguridad que quería tener. De hecho, hay un eh, autor, escrito literario que vive aquí en, en Almería, que ha hecho un estudio de mi obra, de no de todos los libros, sino de eh, los cinco que él ha considerado más, más importantes, más bonitos para él. De, eh, hora, o sea, Isla de Bretema, Horario de la Hondura, Cantos de Arcilla. El de Mirando escaparates y, y el de Luminaria y el del llanto de Penélope, claro. Entonces, dice que, que él ve una madurez eh, poética en todos los libros más o menos igual, independientemente de la temática. Y yo creo que es a lo que se debe aspirar. No decir, este libro mío, bueno, es más flojo que los otros, me gusta menos, hay poemas que yo quitaría. Yo no, yo no quitaría ni una coma, te lo digo en serio. O sea, vuelvo a leer el libro que está escrito en el 85 y me sigue gustando igual que cuando lo escribí. Y, y leo el último libro que he escrito y me gusta también exactamente igual. O sea, que no me repito vamos, de nada de lo que he escrito. Que yo cuando releo tus libros me siguen gustando, igual que el primer día también, y te lo advierto. Y eso, eh, bueno, pues, sí, sí. Eh, una buena eso no es tan fácil porque cuando uno lee poesía ya pasa la sorpresa, ¿no? Pero al, claro. al releerla y que te siga gustando es muy importante. Porque en poesía también la sorpresa cuenta. Pero si lo vuelves a leer y pero... te sigue gustando, pues es que hay algo más que la sorpresa solamente y que hay una belleza en el fondo. y al, Bueno, y luego el llanto de Penélope, eh, es, yo lo encuentro más filosófico, ¿no? Es más... No es tan físico como, por ejemplo, eh, el horario de la hondura, el cantos de arcilla. Puede ser, efectivamente. Ni, ni es a lo mejor tan ligero como mirando escaparates, que es mucho más, más móvil, como si dijéramos, porque claro, son situaciones distintas las que ves y las que te impactan, mientras que un libro como El llanto de Penélope pues, tiene una trayectoria de, de la filosofía de Penélope, de los pensamientos, de la actitud, y tal, sí. mientras que el otro, bueno, pues no te puede parecer eh, lo mismo sí. en un paseo por, por una calle o por el paseo de Almería, la misma impresión, una perfumería que una, una frutería. No, pero, ¿vale? pero todos Son tienen muy su muy belleza. Realmente. Una belleza diferente, pero claro. una belleza en el fondo. Eh, sí, pero ahora, es como si más, más móvil, más, ahora más variado. A, ahora voy a leer una cosita de Luminaria. Eh, vale. Eh, que dice, te miro en el jardín, entre las plantas, y pienso que eres madre, igual que un árbol viejo y armonioso, que marchito en los brotes su belleza, conservando la fuerza en las raíces. La raíces. ¿Quién te inspiró? <ríe> ya se nota, ¿no? Sí. ¿Quién te inspiró? Es ¿Y, dónde, ¿Y dónde te inspiró? Porque también esto está relacionado con el viento, ¿verdad? Claro, es que mi madre era berciana. Mi madre nació en salas de los barrios, al lado de Ponferrada, y también a cinco kilómetros, como está más o menos tu pueblo de esas, ¿no? Sí. está a, la, a una distancia más o menos parecida, lo que pasa que bueno, se fue a Madrid, eh, allí le pilló la guerra, ya no pudo volver a su pueblo, durante la guerra conoció a mi padre, se casaron al terminar la guerra en el año 39 y siempre <tose> le gustó muchísimo su pueblo, pero mi madre era muy ciudadana ya de, de Madrid. Le gustó muchísimo y de hecho en los últimos años de su vida, como en el pueblo seguía estando la casa de los abuelos, pues eh, le gustaba irse allí pasarse allí los veranos. Eh, plantó cosas en la huerta, tenía sus cerezos, tenía un, muchos rosales, un, un lilo que yo las lilas nunca las he podido ver floridas allí, porque como siempre iba en verano, las lilas Tienes que venir a ver los míos que cuando en la boca han ha estado florecidos hace 15 días y olían de maravilla. Olían de maravilla, me encantan los lilos, los tengo de color lila. lila. Así que si quieres oler lilos, cuando sea, te vienes para acá. La boca. Me encantan las lilas. Me encantan los lilos, me encantan. Eh, ¿Qué nos puedes decir de relatos del verano de tu vida en Almería? Que también has escrito una serie de estos relatos. Bueno, eso es un empeño de un editor de aquí, que se empeña en que yo tengo que ser narradora también. Yo siempre he pensado que, bueno, sin pedanterías, creo que la poesía no la hago demasiado mal. Que soy, puedo llegar a ser una buena poeta, pero como narradora, tanto en literatura infantil como en, en la literatura normal para adultos, creo que muchísima gente mucho mejor que yo en literatura infantil y en la otra. Yo no soy capaz de escribir una buena novela porque me falla la estructura, no soy capaz de llenar 600 páginas con un novelón. Los relatos bueno, sí, se me ocurren cosas, pero tampoco los veo de demasiada envergadura. Entonces siempre he pensado que para ser una narradora mediocre prefiero ser una buena poeta y me dedico más a la poesía. Pero es verdad que a veces eh, en los libros para niños pues he escrito algunos eh, en narrativa, porque la narrativa es fácil incluso que de colocar que la poesía, tanto en las editoriales como a nivel de los colegios. Y, y luego. Eh, con la literatura para adultos te pasa lo mismo. Hoy día se está publicando en España, sobre todo, muchísima novela. Eh, el ensayo, por ejemplo, se trabaja menos, el relato también, pero vamos, eh, lo típico es que está publicando novelas todo el mundo que tiene talento para escribirlas y la verdad es que yo no me creo con talento para escribir una novela, ni muchísimo menos así larga como las que leo, que a lo mejor tienen 600 páginas, y que te prenden desde el primer momento y no puedes soltarlo porque es un tema interesante y está muy bien narrado todo. Pero es verdad que hay un editor aquí en, en Mojácar, en un pueblo de Almería, que tiene una, una editorial, La Raez, que publica bastante, sobre todo a autores de por aquí y tal, y que siempre está empeñado en que yo escribo muy bien poesía, pero que también escribo bien narrativa. Y me, me obliga casi, entre comillas, a que todos los años, cuando publica en agosto una serie de libros, de relatos de autores almerienses, yo le mande un relato. Y de hecho este año ya estoy incluida también porque me ha dicho no, no quiero un no por respuesta. Y voy a escribir un relato sobre un alfarero de, de aquí de, de Almería que conocí hace años y que desgraciadamente ya murió. O sea que siempre me, me pincha un poco y, y claro, casi es un reto, digo, bueno, de alguna manera me está obligando a que haga algo que, que no. normalmente no haría. Qué bien. Y sí, me gusta sí. hacerlo. Lo que pasa es que no tengo la facilidad, yo tengo aquí algunos amigos escritores y, y te lees un relato de ellos y te quedas con la boca abierta. Hay un escritor aquí, Fernando, Fernando Martínez López, que es que es yo los relatos que escribe me dejan con la boca abierta. Es que de cualquier pequeño detalle saca un cuento precioso, una, una narración preciosa, y yo pues no soy capaz, pero bueno, tendré que seguirlo intentando, ¿no? Todavía Ana, tengo tiempo. Eh, ¿Tú qué clase de escritora eres? ¿Eres una de esas que cuando le, da, le dicen una idea, planifica o te sientas a escribir a ver qué te sale y escribes y, y ya está? Bueno, mira, yo mmm, recuerdo un consejo que me dio una vez este amigo mío, Alfredo Gómez Erla. Cuando dice que se pone delante del ordenador y empieza a teclear y está. Días y días y días y le sale un relato, digo, pero ¿cómo es posible si a mí el ordenador me bloquea? Yo lo tengo que escribir en primera mano, tengo okay. que pensar lo que voy a hacer y tal. Dice, es que cuando yo me pongo delante del ordenador ya tengo el libro escrito aquí y se señala a la frente. Y es que es verdad, yo creo que para ponerte a escribir tienes que tener planificado algo. Algo de lo que quieres hacer, de lo que quieres que trate tu libro, de los personajes que tengas trazados. Es verdad que luego eso cambia un poco, porque a veces los personajes que considerabas secundarios describes que pueden tener más fuerza, o sea, ves que pueden tener más fuerza y los haces más importantes. Una cosa que pensabas que era importante en el contexto, luego ves que no va a tener demasiada trascendencia y la quitas, pero es cierto que hay que tener planificada una, una novela o un relato o un poema cuando te pones a escribirlo. Es decir, que no es que tengas que hacerlo obligatoriamente, pero yo no me siento a escribir nunca si no siento esa necesidad de volcar en sí. los poemas o en lo que estoy escribiendo, algo que quiera decir. ¿Y corriges, o sea, ¿y no ¿corriges sé, mucho cuando mm. escribes? ¿Corriges mucho? Eh, yo estoy corrigiendo hasta que el libro se va vale a la editorial. En ese aspecto, lo de los niños no. ¿eh? Mm. Lo de los niños no, porque escribir para niños es otra cosa. Es que Entonces, cuando, cuando yo leo escribo, cosas que tú has niños. escrito para niños, lo veo tan fresco como que te sale así, pum. Efectivamente, es que sale así. Cuando yo escribo para adultos, maduro mucho eh, los poemas o los relatos. Cambio adjetivos. Eh, una frase que está al principio, a lo mejor la pongo al final. Es decir, sobo mucho el poema, el relato, lo que sea. Pero para niños no. Para niños me tiene que salir como una emoción de pronto y, y escribirlo en ese momento y no tocar nada. Si cuando sale y lo escribo me gusta, ya está. No vale sobar, ni vale tocar, ni vale cambiar. Y si cuando lo acabo de hacer no me gusta, no lo toco. Lo arrugo, lo tiro a la papelera y empiezo otra vez con otra idea o una idea parecida. Wow. El niño necesita la frescura de la poesía infantil. Concretamente en la poesía, claro, si estás escribiendo un relato, es distinto mm -hmm. porque ya participan más personajes y tal. No es lo mismo escribir una poesía como la de Hormiguita Negra que escribir el cuento que te he dicho de del Caballero Blanco, que es el de la esgrima, donde pasan muchas cosas, llega el, el rey es viejo, tiene la nieta, en fin, luchan, eso es distinto. Pero mmm, cuando escribes sobre todo, pues para niños tiene que ser una emoción que te viene de repente y volcarla inmediatamente en un papel. Yo nunca escribo directamente en el ordenador, nunca. Siempre eh, tengo a mano cuadernos viejos, folios gastados por un lado, que a veces pierdo las cosas como son, y eh, en eso voy haciendo lo que quiero escribir. Sobre eso corrijo y luego lo paso al ordenador, y sobre el ordenador también a veces corrijo y cambio cosas de sitio. Pero yo escribo siempre a mano, siempre. Yo no escribo directamente sobre el ordenador, a menos que sea... Así no se pierde. Sí, efectivamente, no se pierde, pero yo que sé, también en el ordenador se me han perdido cosas, porque a lo mejor eh, crees que le das al archivo y no le has dado y de repente aquello desaparece, uh -huh. pero no sé, a mí me gusta, me gusta escribir siempre a mano, quizá porque cuando yo empecé a escribir, empecé a escribir a mano y luego lo pasaba a mi máquina de escribir. Entonces ese hábito lo sigo teniendo. Admiro a los autores que son capaces de plantificarse delante del ordenador y son capaces de escribir 200 folios, todo directamente sobre el ordenador. Para mí eso es un reto imposible. Yo no lo haría jamás en la vida. No me sale. Se me irían las ideas, no sé por dónde. Qué bien. Bueno, Ana, hay una persona que yo sé que te ha ayudado mucho, sobre todo con los poemas poemas Canciones para Niños, porque yo os he visto él tocando la guitarra contigo <ríe> y divulgando tus poemas en forma de canciones, ese se llama José. Cuéntanos, ¿cómo José ha influido en tu vida de, de, de, de, para escribir poemas? Pues José. mira, ha influido, ha influido en mi vida, lo primero porque claro, al ser una persona con la que compartes tu vida desde hace 54 años, porque bueno, cuando éramos novios, pues yo estaba en Madrid y él estaba haciendo la mili en León y luego en Ponferrada y en Quereño, con lo cual eh, digamos que nos empezamos a conocer cuando nos casamos. Pero han pasado ya 54 años. Entonces ha sido una persona que, aunque es muy distinta a mí, siempre ha respetado todo lo que yo hacía. Cuando me daba por pintar, pues no le importaba lo mejor que preparara la comida en el último minuto o qué tal, por pues si estaba pintando, porque le admiraba que yo fuera capaz de plasmar en un lienzo ese paisaje o ese bodegón que había preparado en un rincón de la mesa. Cuando me... Y en hacer cerámica ocurría lo mismo. Yo iba a clase de cerámica aquí en Almería y bueno, pues estaba tres horas cada día en la escuela de cerámica. Él siempre me ha apoyado en todas estas cosas. Y cuando me metí en el mundo de la literatura me ocurrió lo mismo. A él, eh, no sé, quizá, hombre, yo también le admiro a él en las cosas que yo no soy capaz de hacer. Cuando él juega al tenis o, o juega al golf y ha quedado campeón de veteranos, por ejemplo, pues yo le admiro porque yo soy incapaz de mover una pelota como es debido. Cada uno tiene sus habilidades y, lógicamente, disfruta desarrollándolas. Él no tiene la habilidad de la literatura, ni tiene la habilidad, por ejemplo, de pintar, y yo no sirvo para nada para el deporte toda la vida ha estado negada totalmente para eso entonces hay una admiración mutua de lo que el otro nos hace pero como José toca la guitarra y siempre le ha gustado mucho la música pues ha musicado algunos poemas otros los ha musicado Mónica que hizo la especialidad de magisterio en música sí, y sabe mucho de música y tengo también un amigo en Almería que es compositor aparte de profesor de la universidad que desde pequeño, bueno, desde pequeño no, pero desde que él era muy joven, porque es bastante más joven que yo, me dijo, si alguna vez te publican un libro, me gustaría ponerle música a algún poema tuyo, porque yo entonces no había publicado ningún libro para niños. Y me enteré de que me iban a publicar Hormiguita Negra, le di una copia de, del original que había mandado a la editorial, y le dije, Juan, me van a publicar este libro, pon música a lo que quieras. Entonces él puso música al poema de Hormiguita Negra, al de Don Búho, al de La Mariquita, al, al de La Primavera le puso música a Mónica, José puso música de, de, del libro Versos en la Mochila, al de eh, Lluvia en el patio. Es decir, que entre todos nos hemos ido apañando para musicar algunos poemas para enseñárselos a los niños. Es, que, es que a mí me ha encantado cuando he ido a algún concierto de vosotros eh, vosotros dos, cuando os habéis puesto a cantar, tú con la pandereta, él con la guitarra, ¿cómo le gusta a los niños eso? Eso le gusta muchísimo a los niños y es una manera también de hacerles ver que la poesía tiene un ritmo interior porque ellos mismos muchas veces, aunque no les digas, aquí hay que dar palmas, ellos al notar el ritmo ya empiezan ellos a tocar las palmas o a hacer algún ruido que va compasado a, al, al ritmo. Pero claro, lógicamente si es, un, si es un ritmo musical y acompañado a la guitarra y, o con cualquier otro instrumento es mucho más bonito. Cuando se presentó Hormiguita Negra, eh, este amigo mío, Juan Muñoz, dirigía el coro del Colegio del Milagro y llevó a todos los niños allí para que cantaran La hormiguita negra y Don Búho, y claro, fue hermosísimo, porque los niños que estaban en el patio de butacas del teatro estaban emocionadísimos de ver que aquella poesía... Que se si había recitado antes, ahora le estaban cantando niños que eran como ellos, ¿sabes? Me gusta, claro, a mí, cuando he ido a tus conciertos, me gusta a mí oírte cantar y, y tocar la guitarra, claro, como yo soy un poco niña, todavía sigo siendo una niña. No, es, que, es que tiene que ser así, yo creo que, que todos somos niños en el fondo, por muchos años que tengamos, y que la emoción eh, de esa inocencia de los críos y del de descubrir el mundo de los animales, de las plantas o de la vida que nos rodea. Es muy importante. Entonces, hay que darles la poesía como sea. Oye, eh, Ana, me lo he, con he música, muy sí. bien con la entrevista que hemos hecho. Ha sido una maravilla. He aprendido muchas cosas eh, de, de lo que me has contado de ti. Y quiero terminar una frase, con una frase tuya que es muy bonita, que es de, en, en, del libro de, del llanto de Penélope. Y me, es una frase que tiene mucha filosofía. Como ya te he dicho que me parece a mí que este libro tiene mucha filosofía. Y nos vamos a despedir de esta entrevista, que no quiere decir que no hagamos otra más adelante, cuando sigas publicando sí, más mira. cosas. Eh, y esta frase dice, quisiera en otra vida ser sirena y que Ulises me escuche en el Egeo siguiendo las estrellas, las estelas de su nave. Pues muy bien. Es preciosa la frase. Pediremos a Ulises por el Egeo, Eso. <risa> aunque o sea, sea para darle una paliza por no aparecer en 20 años. Muchas gracias, Ana. Me ha encantado estar contigo. Eh, nos vemos. Un besito. Chao, hasta luego. Chao, hasta cuando quieras.